Bienvenidos y bienvenidas al primer Festival de Innovación Educativa 2021 de la UPC. En nombre de la Dirección de Aprendizaje Digital y Online y la Universidad Perón de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Cleopatra Vergara y hoy seré la presentado, presentadora del taller Collaborative Free Online Whiteboard Miro como complemento a las experiencias y Learning, el cual estará a cargo de Juliana Villarreal. Ella es doctora en ciencias de la educación, estudios en doctorado de matemática pura, Magíster en matemática pura, Bachiller y licenciada en matemática pura. Learned Certificate in Working Adult Education, Certificate Laureate en Educación Online Híbrida y Blended, y profesora tipo completo del área de ciencias de la UPC. También es docente, coordinador de matemática básica para economía y docente de matemática de negocios. Indicarles también que al finalizar del taller abre una breve encuesta para responder y también abre una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat en el transcurso de la presentación. Recuerden que si desean compartir el contenido de la FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag FIEUPC2021 y seguirnos también en nuestras redes sociales en Instagram. Nos encuentran como Innovación Educativa UPC, en Twitter como InnoveducaPE y en nuestro canal de YouTube, Innovación Educativa UPC, donde encontrarán todas las grabaciones de la FIE. Damos inicio al webinar. Bienvenida, Liliana. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, eh, Cleo, por la presentación. Eh, bueno, en esta oportunidad quiero compartirles eh, lo que estaba aplicando el, el año pasado, ¿no? el ciclo pasado también. Eh, bueno, el ciclo pasado con, con mucho más este, intensidad y bueno, espero que les ayude también a ustedes en, en su proceso docente. Eh, les voy a compartir mi pantalla para presentar. Listo. Bien. Todos me escuchan, ¿verdad? Eh, ¿Ven mi pantalla? ¿Todo ok? Sí, este, si puedes ponerlo en modo presentación para que sea pantalla completa. Está al lado, Allá. la copita. Claro, sí. Perfecto. Listo. Se ve súper bien. Muy bien. Entonces, eh, bueno, mi, mi tema es eh, sobre esta pizarra online, el whiteboard Miro, ¿no? como un complemento en experiencia y learning. Eh, esta pizarra tiene plantillas, ¿no? entre ellas eh, puedes hacer mapas mentales, puedes hacer diagrama de flujos, ¿no? una retrospectiva rápida, mapa de historia de usuario, eh, marco Kanban, rompehielo, matriz RACI, escala de Likert. En realidad tiene innumerables plantillas. De aquí les voy a mostrar eh, dónde, las, dónde las encuentran. Eh, ¿Qué ventajas tiene esta pizarra? Claro, me imagino que ustedes conocen muchas, ¿no? El, el Jamboard, el de Microsoft. Eh, hay muchas pizarras eh, iterativas muy interesantes, ¿no? Gratuitas, online, en que nos ha servido mucho para este, esta etapa de pandemia que hacemos todas nuestras clases online. ¿No? Eh, como todas las pizarras, eh, esta, este... Esta pizarra de Miro la encuentras como descargable tanto en Android como en iOS, ya sea para móvil, tabletas o escritorio. ¿No? Puedes trabajar desde la web en cualquier parte y se sincroniza automáticamente en tiempo real. Eh, puedes compartir tu pizarra con tus estudiantes y trabajar de manera colaborativa. Se guarda de manera automática todos los cambios que se realizan Puedes copiar y pegar con facilidad en tu lienzo, puedes usar las plantillas que vienen ahí por defecto, eh, puedes insertar documentos, ya sea en Word, PPT, PDF o enlaces, eh, videos que de, de YouTube, insertarlo en tu pizarra, ¿no? Y puedes exportar todo lo que hagas en dicha pizarra en PDF. Eh, en el, la desventaja es que solamente cuentas con tres... Eh, paneles, ¿no? Tres paneles. Pero en realidad tu pizarra es infinita, ¿no? O sea, en, en, un, en un panel puedes incluir infinidad de, de diapositivas, ¿no? Y trabajar ahí muy bien. De aquí les voy a mostrar. Eh, puedes compartir, ¿no? Tu pizarra con tus estudiantes mediante un enlace de invitado. Tus estudiantes pueden eh, mostrar sentimientos, ¿no? Hacer live. Eh, levantar la mano, hacer, eh, mandar eh, emoticones ¿no? sobre los objetos que tú vayas presentando. Y puedes hacerle seguimientos con tareas asignadas por estudiantes. ¿No? Eh, como les decía, esta pizarra lo puedes trabajar en cualquier lugar. ¿no? Eh, desde tu móvil, desde tu tableta, de tu escritorio, ¿no? tienes para descargar dependiendo cómo sea tu sistema, ya sea Android, OS, eh, Mac o Windows, ¿no? y también trabaja, se adapta muy bien a, a pantallas interactivas. Eh, otra otra este bondad de esta pizarra es que tú puedes integrarla, por ejemplo, en el Zoom o puedes integrarla en, en el Teams, ¿no? y trabajar de manera colaborativa eh, grabando tu sesión. Si bien la pizarra tiene también para hacer grabaciones en vivo, eh, esa, ese, ese servicio lo tienes que, que comprar mediante un plan, ¿no? No, es, no es gratuito. Pero al momento de que lo puedas integrar ya sea a Zoom o a Teams, ya puedes tener la grabación de esa iteración con la pizarra. Entonces vamos a, a ver, miro. Entonces eh, voy a abrir. Lo puedes hacer desde la web. ¿no? Ahí están. Eh, yo ya tengo acá el, la aplicación. Es Miro.com. Eh, te puedes loguear eh, con, con Google o te puedes loguear de manera, utilizando tu, tu usuario de, de UPC, por ejemplo, el, con el servicio de Microsoft 365. Yo en este caso me voy a loguear con como usuario de, de Gmail oh, y, y esta es, esta es la pizarra, no voy a borrar esto, eh, como ven acá, acá aparece para crear una pizarra nueva, acá tienen todas las plantillas y tienes mucho más, muchas más plantillas eh, según lo que tú quieras trabajar, ¿no? Te dan ya el esquema, puedes elegir una de ellas. ¿No? Eh, solamente te dan gratuita tres, tres pizarras. Eh, si creas una más, una de las que ya tienes creada aparece como eh, como solamente lo, lo, lo, lo puedas visualizar. ¿no? O sea, por ejemplo, si regreso a mi, a mi panel esta, esta pizarra que tenía anteriormente, solamente voy a poder visualizarlo, ¿no? Ya no voy a poder hacer ediciones en esta pizarra porque solamente en la versión gratuita tengo tres de ellas. Entonces, eh, en esta, esta pizarra tiene todo, eh, este es su panel donde tú puedes observar el, todo, todo el panel de tu pizarra. ¿no? Eso, por ejemplo, si insertas acá, no sé, un posit no eh, acá aparece, no entonces eh, te da todo, todo el panel de tu pizarra conforme vas ingresando cosas. no Tienes aquí para, para ingresar de repente eh, un esquema, ¿no? una plantilla, usar esa, esa plantilla, lo puedes ingresar ahí, ¿no? ingresa como un objeto ¿no? y acá tienes el, el panel para visualizarlo. Entonces, por este panel tú te puedes mover, ¿no? lo, puedes, lo puedes alejar, lo puedes agrandar, ¿no? y acá lo ocultas. Eh, tienes para ingresar texto. Bueno, como estoy al 50%, se ve así chiquito, ¿no? pero con esta parte lo puedes agrandar. Eh, tiene para hacer gráficos, eh, líneas, tienes acá tu lápiz, puedes hacer comentarios. Y en el comentario, si es que has compartido tu pizarra, puedes eh, ahí eh, nombrar a alguien. ¿no? Por ejemplo, eh, uno de tus alumnos, si lo has compartido, lo vas a poder acá mencionar y asignarle de repente alguna tarea. ¿No? Entonces tienes ahí para asignar a tu a tu estudiante alguna tarea. Eh, estos frames sirven para para poder ordenar tu presentación. ¿No? Entonces eh, tú tienes aquí tu presentación y quieres exportarlo. Entonces estos frames te van a ayudar a exportarlo, ya sea que lo quieras exportar en, en A4 o en para para para teléfono, para tablet. ¿no? en alguna de estas dimensiones, de estos márgenes, te va generando tus, tus flames. ¿No? Tienes para insertar, puedes insertar documentos ¿no? eh, desde tu escritorio, eh, puedes insertar desde la nube, puedes insertar enlaces, ¿No? eh, puedes copiar y pegar. ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a abrir aquí. Por ejemplo, el, el GeoGebra, ¿no? Puedo hacer de repente aquí alguna gráfica. No sé, se me ocurre. No, y no sé, a ver, 5X. Um, ya, algo así. Entonces, por ejemplo, estás haciendo tu clase, puedes eh, graficar y de repente quieres... Eh, simplemente copiar esta parte esta gráfica copiarlo en tu pizarra la explicación que hayas hecho al respecto y lo copias simplemente copiar y pegar en tu pizarra ¿No? entonces y se copia la imagen que has que has seleccionado entonces es tan fácil no como decir control c control b eh, Puedes insertar videos, ¿no? Por ejemplo, vamos a escribir, no sé, resolución de sumatorias paso a paso. Por ejemplo, acá hay un videito ¿No? Y puedes, puedes, puedes introducir este video. no Simplemente copias el enlace y lo introduces en tu pizarra. Entonces copias el enlace y se va a introducir el video en tu pizarra. ¿No? Entonces, y, y van viendo cómo nuestra pizarra va creciendo, ¿no? Y acá tú puedes moverte durante, en, en toda tu pizarra y seleccionar la parte que quieras, que quieras trabajar. Y el alumno puede ver el video acá directo. ¿no? Simplemente hace clic y acá puede ver eh, el video que has insertado sin necesidad de salir de tu pizarra. ¿No? Eh, tiene esta parte, por ejemplo, eh, donde tú compartes, ¿no? eh, donde dice chart, eh, le tienes que dar un nombre a tu pizarra. ¿no? Y acá se genera el enlace en que le puedes compartir a, a tus estudiantes. Entonces copias el enlace y lo compartes en en tu sala de videoconferencia, por ejemplo, de Black, Ellos pueden eh, poner me gusta y va a salir aquí al momento de que tú explicas. no Pueden poner a este, este ejercicio me encantó. ¿no? O levantar la mano. ¿no? Entonces pueden expresar diferentes eh, sentimientos de, de la sesión de clase. Eh, puedes trabajarlo. Como les digo, como esta parte de, de cámara no se puede grabar porque necesitas ahí adquirir un plan, lo puedes integrar en el Team o en el Zoom. Por ejemplo, cómo lo integro en el, en el Team. Entonces quiero que vean aquí cómo lo integra. Eh, bueno, simplemente voy a moverlo más acá, voy a poner esto por acá abajo. Eh, crean, crean un grupo. Mejor por acá arriba, crean un grupo, eh, por ejemplo, no sé si lo quieren trabajar eh, con, sus, con su equipo de, de docentes, ¿no? entonces pones aquí, no sé, estoy poniendo eh, un grupo de prueba, ¿no? creas tu grupo y ahí en este grupo tú invitas, ¿no? a, eh, por ejemplo, ya, quiero invitar a, a todos mis profesores de mi equipo no y vas, y vas invitando a todos tus profesores bueno en este caso no lo voy a invitar no <ríe> voy a emitir este paso entonces ya se creó nuestra nuestro grupo nuestra sala se podría decir en teams entonces en la parte superior tienes para integrar esta pizarra en en el teams en tu grupo no entonces eh, en esta parte que dice más no, estás ahí en tu grupo de prueba y en la parte que dice más, justo aparece un montón de, ser, de, de aplicativos que puedes añadir. Entre ellos aparece Miro. Entonces pones agregar y mientras que se genera, como yo ya tengo el Miro abierto, se genera de, automáticamente y te dice qué pizarra es la que tú quieres integrar. Puede ser una nueva o puede ser la que ya estabas trabajando y siempre colocarle preferiblemente como privado para que solamente los de tu grupo de acá de Teams acceda a esta pizarra ¿no? y colocas guardar y automáticamente tu pizarra va a aparecer aquí. Lo bueno es que todo ocurre en tiempo real, ¿no? O sea, acá tú puedes agregar y va a ir apareciendo va a ir apareciendo aquí vamos a actualizar Ahí está, ¿no? ¿no? Y va apareciendo acá, si se dan cuenta, va apareciendo todo lo que lo que voy haciendo. Va apareciendo aquí. ¿no? Y acá aparece quién es, quién es la persona que está interactuando en esta pizarra. No, claro, acá lo estás viendo y todos pueden interactuar y viéndolo aquí eh, dentro de Teams, todo tu grupo de Teams, tus, tus, los miembros de este grupo que hemos puesto prueba, eh, pueden interactuar y, y esto sucede en tiempo real. ¿no? Entonces eh, sirve también cuando estemos, por ejemplo, en el, en el Blackboard. Eh, si tienes una tableta, lo puedes conectar y trabajarlo de manera, eh, de manera simultánea también. No, esa eh, pizarra digital, eh, la tableta digital, no tipo pizarra para poder escribir encima de tu escritorio. Eh, ¿Qué sucede si no lo tienes? Eh, de repente tienes una una tablet por ahí o por ejemplo, yo tengo un iPad. Y no tengo un, un pulso para trabajarlo con mouse, pero tengo eh, un iPad. Entonces, eh, por ejemplo, yo qué hacía ¿No? Porque en el iPad sí tengo un lápiz para poder, graf para poder este dibujar, para poder escribir de manera rápida. Entonces, eh, lo que hacía es simplemente eh, o proyectaba o lo trabajaba de manera simultánea. ¿no? Por ejemplo, les voy a compartir aquí. Como les decía, tienen para poderlo descargar ya sea en una tableta Android o de sistema iOS. Por ejemplo, aquí estoy en mi iPad, ¿no? Entonces, lo que le estoy mostrando es, estoy proyectando mi iPad. Y en mi iPad he descargado también el Miro. Entonces, aquí yo puedo abrir el Miro, ¿no? Y lo que trabaje en mi tableta va a, estar, va a salir de manera simultánea en lo que está acá en, mi, en el escritorio. Entonces, por ejemplo, aquí estoy en mi tableta, trazo una línea ¿no? y lo que hago en mi tableta va apareciendo en la ventana del escritorio. Ya sea que esté trabajando con Miro eh, de manera en la web, porque acá estoy en Miro en la web, o lo esté trabajando desde el aplicativo que me he descargado. ¿no? Entonces, eh, este es, por ejemplo, el aplicativo de escritorio. no Esta es la web y este es el aplicativo de escritorio. ¿no? Entonces, eh, donde quieras que trabaje siempre va a trabajar de manera simultánea. Ahora, ¿cómo...? quieres hacer eh, todo lo que has escrito en tu pizarra exportarlo ¿no? como les decía para poder exportar ¿no? para poder exportar en la parte de acá superior te dice para exportarlo por ejemplo como pdf o como imagen pero si es como imagen se graba todo como una sola imagen lo puedes embeber ¿no? el, en el blackboard puedes embeber una, en la pizarra ¿no? Y, trabaja, y los alumnos van a poder tener en el Blackboard todo lo que se ha trabajado de, de esta pizarra, por ejemplo, o simplemente lo puedes exportar. Entonces, eh, sí, eso es importante, es tener un orden. ¿no? Por ejemplo, aquí, esta es una de, de mis clases, últimas el ciclo pasado. Ah, esto, por ejemplo, era un Word que inserté, y para poder exportar el Word, tienes que eh, crear unos frames. Bueno, Entonces, voy a mostrarles por aquí cómo hacerlo. Voy a insertar un documento cualquiera. Bueno, de repente, un documento incluso puede ser eh, online. Entonces, lo voy a insertar de aquí de, de mi escritorio. Ahora vamos a ver. Por ejemplo, ya voy a insertar este archivo. Este es un Word. No, pero este Word tiene varias páginas, no este word tiene varias páginas, tiene tres páginas, pero acá solamente visualizo, no acá solamente visualizo una, pero cuando haces clic ves que ah, tiene hasta aquí las tres páginas, entonces lo que puedes hacer si es un ppt un documento, no lo que puedes hacer es simplemente extraer estas hojas y en la parte de aquí te sale para extraer puedes extraer, de repente, si es un documento de 14 páginas y si solamente te interesa la página eh, 5, 8 y 14, entonces simplemente lo digitas aquí. O en este caso, yo lo voy a extraer todo. Entonces, al extraer, automáticamente se extrae de esta forma. ¿no? Lo que puedes hacer es, eh, para que no se mueva, eh, le pones un candadito y así no se mueve tu hoja. ¿no? Y de repente ya este documento de aquí lo puedes eliminar porque ya, ya extrajiste todas las láminas que querías. Ahora, si quieres, acá, ya bueno, acá de repente estás explicando, vas resolviendo tus ejercicios y todo lo demás. ¿no? Quieres exportarlo, entonces para exportarlo como PDF, te va a decir que tienes que crear flames. ¿no? Entonces, eh, acá tienes para crearlos la forma que tú desees. En este caso quiero que sea igual cada página, ¿no? Entonces creas un frame para cada página luego de que ya has hecho todos tus tus correcciones, tus apuntes, ¿no? Y tus notas. Entonces eh, simplemente le generas un frame para cada documento o para cada espacio donde hayas rayado, no donde hayas escrito, le creas un frame y ahora sí ya lo puedes exportar. Entonces, cuando lo exportas, ya va a aparecer un documento en, en PDF. Voy a, ya lo voy a dejar acá. Voy a ponerle eh, mi escritorio. ¿no? Y al momento de que lo abres, ¿no? y se instala, la abierta en la misma página, aparece como un PDF. ¿no? Entonces, eh, todo lo que tú puedes eh, apuntar se va a generar ahí. no Entonces, esa es la, la ventaja que tiene eh, esta pizarra. ¿no? Por ejemplo, eh, ¿dónde está? Esta no es. Por ejemplo, aquí. ¿no? Por ejemplo, aquí ¿no? insertaba el documento, hacía toda la explicación, las anotaciones, ¿no? y luego generaba un frame para cada uno de ellos y lo exportaba como un PDF. Y eso se los podía compartir a mis alumnos ¿no? o colgarlo en el, en el aula virtual. ¿no? O, por ejemplo, este de aquí que son PPTs. Entonces, acá tú puedes moverte por toda la, la pizarra. Entonces, eh, no tenía una lámina, podía crear un frame y escribía encima, insertaba mis imágenes, iba explicando mi clase ¿no? y luego lo exportaba en, en PDF. ¿No? Entonces, esa es la, la ventaja de esta pizarra. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta. Sí, este, Yuli, justo en el chat preguntaron si esto se puede utilizar, esta herramienta se puede utilizar en Blackboard. Claro, yo, por ejemplo, les compartí el enlace a la pizarra. ¿no? Les compartía el enlace a, a la pizarra en la web y ellos interactuaban ahí mientras yo iba explicando. A veces dejaban el ejercicio ¿no? y los, los hacía trabajar en grupos. Formaba grupos aleatorios en el Blackboard. ¿no? Les compartía el enlace eh, que acá está para poder compartir. ¿no? Les compartía, les llegaba el enlace de invitación y ellos podían interactuar en esta pizarra. ¿No? De repente por acá podía hacer, eh, bueno acá esta pizarra no lo puedo editar porque ya se puso como visible, pero por ejemplo podía eh, asignarles tareas, ¿no? colocar por acá eh, un frame y decir, ya, este aquí van a trabajar solamente el equipo ¿no? que, se, que se haya generado en el Blackboard, eh, un determinado ejercicio. Y, todos coloc y, el, y ese grupo trabajaba aquí, en este frame. Entonces ellos, al, al insertar el link en su, en su computadora, ¿no? o, en, o en su tableta, o en su celular, ¿no? podían trabajar de manera grupal eh, en este frame, ¿no? que iba de, dirigido de repente para el grupo 1, ¿no? creaba este otro frame y decía para el, para el grupo 2, y colocaba aquí el ejercicio que iban a trabajar cada uno de ellos. Y, y esto y, eh, y era igual eh, exportado ¿no? exportado en PDF junto con todo lo demás que, que ya se había eh, explicado en clase. No es cuestión de, de ingeniarse la forma de cómo puedan trabajar de manera colaborativa. O también podía insertar esta, esta pizarra, ¿no? embeberlo, embeber esta pizarra que acá tienes para poder embeber te genera el, el código acá, no te genera el código y este código es el que copias como código HTML en el Blackboard y aparece tu pizarra integrada en el Blackboard. ¿No? Lo único es que solamente te permiten tres pizarras, no solo te permiten tres pizarras. Pero eh, conforme vas agregando pizarra, ¿no? por ejemplo, agrego una pizarra más, entonces la de, las demás pizarras van apareciendo, vamos a regresar, esta es la pizarra que se ha creado adicional, las demás pizarras que ya tenía creadas solamente van a ser visibles, no se va a poder editar pero ya queda como, como, como pizarras solamente para visualización y si están incrustadas en el aula virtual no hay problema mientras no la elimines de acá de la cuenta, ¿no? entonces ellos van a poder consultar esta pizarra embebida en el blackboard. Eh, todas las veces que quiera porque va a estar ahí mientras, claro, mientras tú como usuario no lo hayas borrado de acá de tu, de tu cuenta, ¿no? Entonces, eh, esa es la, la ventaja, ¿no? Todo lo que ellos hayan interactuado, lo que tú hayas explicado escrito en la pizarra, lo puedes embeber o lo puedes exportar como documento, ¿no? Para los chicos. Gracias, Julie. Hay una pregunta también de Juan. Juan Ritra, si puedes habilitar tu micrófono si deseas. Ahora, si deseas hacerlo. Uh -huh. Sí, oh, buenas noches, buenas noches, Juliana. feliz a felicitarte por la... Tal, por el taller está muy bonito, interesante. Sí, ya, Gracias. ya, justo la duda que tenía ya, yo, mi duda era sobre las pizarras, como dijiste que son tres máximo. Y yo decía, pues uh -huh. si hago mi clase y tengo varias secciones, entonces voy a tener que eliminarlas para poder crear más pizarras, pero ya me dijiste que se guarda como de manera de, de vista nada más, ¿no? Exacto, sí. Entonces, ya, ahí va a estar siempre. Como ahí va almacenado. a estar siempre, exacto. Y, ¿Y qué tal es la... cuando exportas en PDF, ¿qué tal es? Porque yo trabajaba, trabajaba con Whiteboard, ¿no? De Microsoft. Uh -huh. Y si bien tiene para crear muchas pizarras, pero al momento de exportar Solo te exportaba imagen. en imagen. Ajá. Sí, imagen, no era tan nítida, ¿no? Entonces, ahí, era la, ahí estaba una, ahí una dificultad, ¿no? No sé, sea, aquí qué tal es la nitidez de la... Mira, por ejemplo, sí, se ve, se ve bien claro siempre y cuando lo tengas al 100%. O sea, lo tienes que tener al 100% tu pizarra, en la parte de abajo, al 100%, y al momento de que lo exportas como PDF, no, lo, voy, lo voy a volver a exportar esto. En mi escritorio, acá está, se está descargando, lo voy a abrir y así se ve, ¿no? Bueno, es porque yo he creado frames dobles, ¿no? Puede haber creado un frame para cada lámina de mi diapositiva. Pero en este caso yo lo creé así de dos. Así ah, se sí, ve bien. ¿No? Eh. Y sí, ahorita no está, no está que carga, pero este, sí Ajá. se ve nítido. No es solamente cuestión de que, de que este, esto esté al 100% o incluso lo puedes poner... Eh, mucho más 125 siempre tienes tienes que esperar que, que toda tu pizarra cargue no porque a veces va cargando las dos primeras láminas y luego las demás no han cargado ¿no? entonces tienes que ver que todas hayan cargado tus láminas correctamente y lo exportas y se va a ver muy se va a ver muy bien en ese aspecto y eso ya le mandas a los chicos no para que repasen o sea, y eso es un... y eso ya lo mando a los a los chicos no miren está no se ve clarito Sí, nitido, todo lo que bien. has escrito, todo. ¿Y esto es infinito o tiene un límite de conversión? A es, es, es infinito, es infinito. Es oh, de acuerdo es a bien. los frames que tú vas creando. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, aquí yo he creado un, un frame para cada dos láminas. Puedo haber creado un frame para cada lámina. ¿No? Es de acuerdo a cómo tú vas creando el, el, el frame, ¿no? es lo que, lo que te decía en esta parte. Lo que escribes parte. fuera de esos frames ya no sale, ¿no? No sale, lo que dentro escribes fuera no sale, solamente lo que está dentro mm -hmm. del frame. Por eso que si hacía grupos, le decía el frame 1 le pertenece al grupo, podía poner acá un, un, un post y decía este es para el grupo 1, no sé. Y, ellos ¿No? le pueden y insertaba... Dar zoom para que tenga inserta, más espacio, ¿no? Exacto, ellos, ellos ya trabajan sobre, cada, cada grupo tra, trabaja sobre su frame. Entonces, y tú okay. vas viendo lo que va trabajando, por ejemplo, el grupo 1, lo que va trabajando el grupo 2, el grupo y así tú puedes colocar varias frames porque tu pizarra en realidad, tu mm -hmm. panel es infinito. Esos y 20, lo que esos exportas... Infinitos. Esos programas también son infinitos, sí. Ah, ya, porque a, a simple vista parece pequeño, ¿no? Sí, fácil, parece pequeño, pero, mira. Pero ah, ya todo eso. Le da, dan zoom y eso se va agrandando. Sí. Ah, qué bien, qué bien, Teresa. Y cuando tú compartes el enlace, ¿no les pide alguna iniciar sesión o nada de eso? Sí, le piden iniciar, eh, loguearse, ¿no? Que pueden loguearse con su usuario de Gmail. O, ah, o le puedes dar indicaciones, por ejemplo, que se que se logueen con su usuario de UPC, porque tiene ajá. esa esa opción de, de, de loguearse con Facebook, con Gmail, con con este Microsoft 365. Entonces, Así si tú quieres de repente necesariamente. Sí, si, si, si, si tú quieres de repente autenticar, ¿no? quiero autenticar que realmente no son los chicos del grupo de mi sección que están eh, ingresando a esta pizarra, le puedes dar el, la consigna de que se logueen simplemente con su usuario de, de UPC. ¿no? O sea, loguearse con, con Microsoft ¿no? 365. ¿Y cuando entran, salen sus nombres de ellos o salen? Salen sus nombres, exacto, salen sus ah, nombres. Sí. Ah, qué bien. Gracias, Yuli. Muy buena la, la herramienta que has compartido. Muchas gracias. Gracias, Juan. Okay. Bueno, este, vamos a terminar y finalizar con la última pregunta para, para pasar a despedirnos. pero antes quisiera por favor, este, voy a mandar una encuesta, este, es importante que la llenen lo, los profesores también de UPC para que se les considere las horas de capacitación y así mismo poder, los que deseen entregarles un certificado sobre el evento, entonces por favor les pido que lo llenen. Mientras este, contestamos la última pregunta. Eh, Perfecto. Este, sí. Yo levanté eh, la mano, ¿no? Sé. Sí, Roger, claro. Sí. ah Ok, gracias, gracias. Eh, una pregunta con respecto a que se logue con el correo de UPC. Cuando les aparece el miro, eh, ellos tienen que ingresar su cuenta de UPC y el password que ya tienen en UPC eh, para su correo, ese mismo password. O, ¿O cómo se hace el proceso? Por ejemplo, ¿no? Aquí eh, voy a abrir nuevamente la, el navegador uh -huh. y hago miro.com, ¿no? En, en el momento de registrarlo, te, lo, te puedes registrar con, con tu cuenta de Google sí. o puedes registrarte con tu cuenta de, de Microsoft. Entonces, si les digo, registreste con su cuenta de Microsoft, ¿no? Entonces, eh, yo puedo por, poner, por ejemplo, mi mi usuario de docente, obviamente ellos pondrían su usuario de alumno, ¿no? U2020, uh -huh. etc. Y claro, y al momento de loguearme, si sí me va a decir que es, es una cuenta, es una cuenta educativa, ¿no? Y con mi, con mi contraseña, ¿no? Ingreso, porque estoy autenticando con mi contraseña de, en este caso, de Microsoft, ¿no? Y ingreso a, a la pizarra. Claro, tiene que escribir la o sea, contraseña que tiene para su correo. Claro, para su correo, claro. exacto. Oh, ok, mm. listo. Muchísimas gracias, muy interesante. Felicitaciones, realmente buenísimo. Gracias. Estoy... Sí. Muchas gracias a todos, por favor, nos faltan seis personas que completen gracias. la encuesta. Este, por favor, eh, para no dejar a nadie sin, sin respuesta, si <risa> pueden completarlo. Gracias, Juan. Entonces, vamos finalizando. Gracias, Yuli. Gracias a todos por haber estado en el taller. Súper interesante, Yuli. Recuerden que la grabación de este taller para que lo puedan volver a ver va a estar en el canal de innovación educativa eh, UPC. Así lo pueden buscar en YouTube. Este, Elizabeth, sí, es, ahí todavía no ha cerrado la encuesta, llénalo por Te debe aparecer. Listo. Entonces, Yuri, muchas gracias a ti y a todos los presentes. Gracias. Gracias, Cleo. Gracias a todos por su participación y asistencia. Muchas gracias.